en la eh, Mao Observation aquí en Shanghai con estos dos aquí la gente no respeta así estaba yo grabando y llega y se me acerca como que ¿quién, la, ¿quién es? pero bueno nada mejor para conocer una ciudad que estar en algún mirador y así te da la perspectiva de todo ¿no? entonces aquí tenemos el lado de Pudong y el otro lado es el lado de Debun, donde está nuestro hotel. Estos son los edificios de Shanghai. Todo Shanghai, bueno, esta parte que es Pudong y del otro lado es como la parte antigua, que se llama Debun. Nosotros estamos esperados del otro lado del río y de este lado es como la parte financiera, ahí está el HCBC. El HCBC es este. Ajá. Eh, pero hay otros bancos también Está el Banco de Shanghai Está el Citibank eh, Esta es la Torre de Televisión está La Perla del Oriente eh, ¿Qué más? Y tenemos como varias transnacionales aquí y El Mirador Pues está, ya venía incluido En el paquete de turibus que, que compramos, eso estuvo bastante bien. Y otra cosa que les queremos decir es que les vale, o sea, lechillito les vale, se te mete, no les importa nada, te empujan, se recargan en ti, que se atraviesan, o sea, a ellos no les importa y este y son medio salvajes, pero bueno. Eh, también están las oficinas de Citiba. Ahí, bueno, este, vamos a estar por aquí, a dar una vuelta, a ver la ciudad, a disfrutar de, de Shanghai de noche. Ahí muy, muy, muy padre la vista. Y ahora este, ya nos movemos para otro lado para que les podamos enseñar más del mirador. Este es el IFC, esta es más alta que en la que estamos. Nosotros estamos en la Jin Mao Tower, que tiene 88 pisos. Este fue por mucho tiempo el edificio más alto de, de China y uno de los más altos del mundo. Ahora ya no es el más alto. El edificio más alto de China está aquí en Shanghai y lo van a terminar en el 2015 y es este de aquí que se llama la Shanghai Tower. Y no es el caso de ni siquiera ver la parte de hasta arriba. Va a tener 650 metros. Y este va a ser el segundo edificio más alto del mundo. Lo terminan en el 2015. Este es el edificio donde estamos nosotros. El Mao Tower. Estamos nosotros en la parte de hasta arriba. Piso 88. Este es un video. Está muy interesante porque... Nos presenta los tamaños. En qué lugar ocupa la Jinmao Tower. Este es el más alto del mundo. El Burga Khalifa. En la parte central de este edificio es, eh, es hueco. Esta es la parte del medio. Y tiene esta vista. Este es como el vestíbulo central. Hacen de Apex. llevan aquí discutiendo con el pobre de la caja, ya le gritonieron, ya le dijeron hasta lo que no. Y todos: la mamá, la hija y el papá. Ahí estás. Ahí está la Mary. Aquí está la Mary. Vamos a comprar una foto para la colección. No, ah, pues Resulta que nos metimos como en 10 segundos, todos estamos aquí. No, menos de 10 segundos, sí, como en oh. no. Los metros sí. todos bien no, ¿Cuál es tu experiencia? No, no. Es una experiencia arrolladora. Y vean, ¿cómo salimos todos corriendo? Ay, ay. ay nos sí hizo bien salvajes. ¿eh? Estos, Estos chinitos. Ya bajamos de la Chimao Tower y esta es la vista de los demás edificios Y estábamos hasta acá arriba, antes de donde se ven las nubes Y el edificio que está al lado es el... La Shanghai Tower Y va a ser el segundo más alto del mundo Si no es que construyen uno antes de que terminen este <risa> Y ya le quita el cetro y el más alto de China. Y el más alto de China. Entonces este es pues en el que estábamos. Bajamos y así se ve la ciudad. Vean. Todos esos son edificios. Se ve muy padre también. La pantalla. Nuestra experiencia en el Jimau Tower. Ah, es una experiencia no sé cómo explicarla, arrolladora, creo que eso puede ser una buena palabra, es muy padre, la verdad es que la vista está muy buena, pero otra vez mis compas chinitos son bastante aterraditos esa, es, esa es la cuestión, De sí, fue se apenas empujan, abrieron, se, anientan, se gritan, se pelean entre ellos mismos, no, no sé, no abrieron apenas pelear. las puertas del elevador y, y el todo el mundo nos empujó cinco y... Segundos y... No, no si sí son algo arrebataditos. Ah, no, cinco segundos fue pues poco, como en dos segundos estábamos todos adentro. Pero para ellos, para ellos es, es normal. Pasan, sí. Te empujan, te avientan, y ni siquiera te vuelven a ver, es de lo más, de lo más normal para ellos. Ahí está el HCBC. Orgulloso patrocinador de este evento. Uh -huh. Bueno, seguimos aquí en Shanghai. Bye. Con banjo? Estamos en la el, Tokyo Tower, ya en el último mirador, eh, y esta es la vista de Tokio de 360 grados. La verdad es de que subir al último mirador...